Eh, bueno, <risa> claro, estoy sí, todo de es sorpresa. <risa> Crisia, proceso en blanco y negro. Un equipo Bum Bum ilusionado. Boys. Una semana. Diálogos estampados. El rap. La Genial. En Black Street. <risa> Empieza todo pues buscando una temática, buscando colores. Verá eh, la primera vez que quería hacer una colección en blanco y negro. Así que contacté con Nicasio para hacer los estampados, hacer una colaboración. <risa> ...no me lo imaginaba... ...pero sí que me, siempre era una idea que me gustaría llevar la tienda... ...pero quería hacerlo bien... ...así que ha sido genial cuando Crisia me lo propuso. Con él hablé antes de verano... ...y en, cuando llegué de verano de las vacaciones... ...ya tenía él todo el trabajo... ...que me facilitó un montón... ...porque todavía no tenía como muchas ideas... ...y al ver sus ilustraciones fue como... ...vale, ya está todo, perfecto. Crisia me, me planteó un poco el tema... ...y a partir de ahí yo interpreté su universo... ...le envié todas las láminas, ¿no?, como yo he interpretado... ...y a ella le encantó, así que genial... De ...raperos de los 80, Randy MC, es blog, que me encanta... ...de las calles de Nueva York... ...un poco esa estética así de rapero deluxe... Uh, uh, uh. La colección se iba a llamar Black Street Boys, pero al final nos pareció un poco así y entonces le hemos dejado en Black Street. Diálogo entre los dos. La seriedad, ¿no? que suelen ser mis ilustraciones en blanco y negro, pues de alguna manera le he dado el toque irónico y divertido que propone siempre Crisia. Muy buen equipo. Sí, porque además ha fluido todo mucho, es un trabajo como muy intuitivo. A veces casi no han hecho falta las palabras y ha fluido todo muy bien. Súper fácil. Sí, muy bien. Haciendo muecas, te levantas de cama y lo intentas En el barrio con 13 años, Timberland bad, sueltas bad, bad bad bad, bad, bad no. Spoiler <risa> spoiler, <that>. spoiler no <risa>